Y me tienes un tiri la morenita Me tienes un jali tira corazón ¿Qué Es la cosa Dime qué te está pasando negra linda Porque tus celos no tienes sonido Y este lleva el y no aguanta Es lo que pasa contigo Que no puedo irle de rango con mis amigos te llegan cuento enseguida, que me vieron con mujeres Esas son puras mentiras, y tú y yo son mis quereres Ahí coge la suave negra, de dominar los celos Luis la ay Ellos quieren que pierdas el amor de tu negro Y después celebran, muertos de la risa, que estamos dejados La suave negra, se dominan los celos Ellos quieren que pierdas el amor de tu negro Francisco San Pedro, Eduardo Patermina Y Luzaneiro Díaz, Diego Arranca, Bermeja Alfonso Narváez, Oscarito Gutiérrez Los amigos de Antonio abrós, Ay, tú sabes que te respeto, vida mía. Comprende que lo que hacen con mala intención. Tú no es feliz al otro le hace cosquillas, quieres derrumbar lo que está hecho de amor. Soy un hombre respetuoso y sabes cuánto te amo y no puedo ir a la calle, con a tomarme unos tragos, porque te llegan cuento enseguida que me vieron con mujeres, esas son puras mentiras, si tú ya son mis quereres. Ahí coge la suave negra. Dominar los, celebran, risa, analiza, negra, dominar los celos, ellos quieren que pierda el amor de tu negro y después celebran puertos de la risa que estamos fejados. Mejor analiza y coge la suave negra, se dominan los celos, ellos quieren que pierda el amor de tu Oh.